¡Hola! ¡Buenos días, mis curly. Soy Lesas, soy Carmen Manga y soy la fundadora de este canal de YouTube y nada, estoy súper feliz de estar aquí con vosotras hoy de nuevo y hoy vamos a hablar de review de un producto que es de Etnia, que hace mucho que utilizo cerca de dos años prácticamente desde que volví de Malabo y que me encanta que se llama Etnia Sport, ¿vale? Pone 4 en 1, uh, in one, bueno, 4 in 1, ¿vale? 4 en 1, vale, ahora os digo lo que tiene, upside. Eh, sabes que soy una fan de hacer ejercicio me encanta ir al gimnasio y por lo tanto siempre andaba buscando lo que es un gel que me sirviera para todo, para lavar la cabeza eh, para, para lo que es para ducharme, o sea y resulta que este eh, después de mucho buscar durante bastante tiempo eh, trabajando lo que es en, en una gran superficie no voy a decir cuál momento eh, pues mira encontré a ver qué es que hay que hacer aquí un momento esta